Soy eh, Romo Benítez, eh, miembro de Vamos Granada, eh, vocal eh, para la Junta Distrito Centro. Hoy, eh, por la tarde, vamos a presentar una propuesta eh, llamada Ecologización del Parque CEN, el Parque del Puerto Real de Santo Domingo, como aquí se le conoce en el Real eh, Nuestro marco eh, ecologista nos lleva a proponer una serie de ideas para que el parque eh, sea un emblema. Eh, de parque ecológico, ¿no? no solo en Granada sino también en, en Andalucía. Eh, con esto pretendemos reducir eh, el impacto ambiental eh, de un espacio público eh, y también eh, abrirlo a que eh, sea un punto de encuentro para crear comunidad, para hacer sociedad. Eh, en estas cinco propuestas eh, ponemos a las personas y al medio ambiente en el medio y reducimos el, el coste de mantenimiento del, del parque. El, el fin de, de vamos Granada como inicia, iniciativa política, eh, dentro de la ecología política, es proponer acciones eh, donde las personas, el cuidado de las personas, sus derechos laborales, la salud de las personas y el medio ambiente, la madre naturaleza, sean eh, activos en nuestra propuesta.